Hola, este es Monstruo, Criaturas Monstruo, y este video es para contarles el motivo por el que ya no había estado subiendo videos. Y es que aunque no lo había estado haciendo regularmente, como me hubiese gustado cuando inicié el canal, recientemente había estado tratando de hacerlo y compartir un poco sobre Monstruo y las criaturas, tratando de explicar un poco de qué va el canal. Entonces había querido estar subiendo videos un poco más constante. Aunque hace un mes aproximadamente, eh, empecé a trabajar en una carpintería en casa de Axel. Este joven que ven acá, que es mi primo. Entonces empecé a trabajar de adelante haciendo, entre algunas otras cosas, este mueble, esta cocina que ven en pantalla. Tomó alrededor de dos semanas terminarla. Entonces hace una semana que regresé a casa, al estudio y espero estar subiendo nuevos videos. Continuando donde me había quedado. Había estado trabajando en el álbum en reproducción de Yes. De la criatura Yes. Pero debido a que ya faltó muy poco para que, para que sea verano y era la fecha en que había querido que fuese el lanzamiento. Aún y cuando no hubiese ido a trabajar o cuando no, hubiere, no hubiese empezado a trabajar, creo que no hubiese, tie... no hubiese sido tiempo. tiempo suficiente para terminarlo y lanzarlo en este verano. Así que he decidido eh, aplazar la fecha para el próximo año, si Dios quiere. Más que todo para tener tiempo suficiente de... Terminarlo y hacerlo como realmente me, guste, me gustaría que fuese Y elaborarlo de una mejor manera Si Dios quiere, entre el mes de julio y junio Perdón En el mes de junio y julio podrán escuchar este proyecto musical Luego estaré haciendo un video platicándoles un poco sobre este proyecto Por otro lado también había estado subiendo algunos gameplays Quería alternar el canal con videos de este tipo y con los mismos proyectos de música de las criaturas Pero luego de pensarlo bien dedicaré este canal para lo que inicialmente decidí abrirlo por otra parte me gustaría seguir haciendo gameplays, así que es probable que haga un canal dedicado solo a ello, pero estaré enfocándome en este sitio, en este canal. Por ahora eso es todo de lo que quería hablarles. Pronto trataré de subir un video introductorio presentando de mejor manera a Monstruo y a las criaturas. Así que gracias por ver este video y gracias por el apoyo. Dios los sí. bendiga, se llenará.